Yo no sé cómo voy a resolver todo lo que yo inicié A veces está todo bien y si todo va mal Mi vida quisiera yo poder reiniciar Yo no sé cómo voy a resolver todo lo que yo inicié A veces está todo bien y si todo va mal Mi vida quisiera yo poder reiniciar Ni tonto, hago estupideces a veces parezco loco Que si fumo, tomo o me drogo ¿Qué les importa mi cuerpo? Por cierto, su hijo también le jala poco Mis suegros no dan por chimes que yo lo inventé Si supieran quién soy y lo que sé hacer Soy el mejor hombre no podría tener Pero bueno, cada quien ya nada se le puede hacer Así es mi vida, ya no me sirve reclamar Con los años lo no he sabido controlar, sobrellevar Pocos han confiado en mi potencia Los que no me apoyan, cállense la boca en vez de opinar No los necesito ni los necesitaré Falsos amigos se tienen y les voy a tener Pero recuerden que valen más los desconocidos Que los que siempre confío.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 ¿Tú Sé yo cómo jugar, pero no quiero avanzar Solo quiero escapar, con mi motivo volar Con mi motivo volar Sé yo cómo jugar, pero no quiero avanzar Solo quiero escapar, con mi motivo volar Con mi motivo volar me quedo, lo siento, no pienso, tengo sangre, sudor cayendo por todo mi cuerpo No entiendo este juego, apenas el comienzo y yo sin saber mi próximo movimiento Me aterro, me aferro, cada pensamiento, las olas llegaron mucho antes del tiempo No estoy preparado, mi mente siente cada grito, dolores, dolor es mi fuerza naciendo Sí, sé yo cómo jugar, pero no quiero avanzar Solo quiero escapar con mi motivo volar yeah. Sé yo cómo jugar, pero no quiero avanzar, solo quiero escapar con mi motivo volar. Con mi motivo volar. Yeah, yeah. Un solo motivo. Esperanza, un lienzo. El Juan sorríe como un ángel que cayó del cielo. Mi niña, mis ojos descrita en un verso. Mojo todo el mundo si hacía su deseo. Mi coach, mi maestra, como di no tengo. Tengo algo mejor que trucos, lo confieso. Me gané con ella todo el universo. No era necesario ganar este juego. Si a mi lado mi mente y su apoyo se quedan, un solo motivo es cada respuesta. Se perdió un lado, pero este valió la pena. Si estás mal, tranquilo. Los motivos llegan. Espera el para entender esta letra Para que puedas entender esta letra triste chico perdido entre sombras de muchos estereotipos, hace lo mejor que puede, pero nunca será reconocido ya que el mundo se esfuerza por contenerlo, me decepciona ver que la realidad cabe en el siguiente verso no todos son buenos, hasta la persona que prometió no ser igual al resto, termina rompiendo tu cuello, mi decepción más grande no lo entiendo yo, quisiera ver más amor, valor, comprensión, no el odio ni la posesión, estoy destrozado por dentro por dar todo donde no debí serlo, arriesgas todo en el intento pero prefieren no tenerlo, no destruye la gente veía ah, como el tesoro más bonito. Basta de que juegues con los sentimientos que no son pertenecidos. Las personas no son juguetes. Se pierden con el tiempo. Y esta es la decepción que yo tengo. Es un mundo muy grande y la decepción flota por el aire. Es un grupo muy grande. Y yo intentando arreglar.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 cada detalle no importa nada sabes, todo se me fue a la mierda Y mi corazón no hay llaves, ya me tumbaron la puerta Mi alma me grita llaves como nadie se da cuenta De problemas en las calles por escasez de monedas, decepción, de esta vida, infección, de suicidas, pues nada vale la pena y no sirve que se arrepientan Depresión va en su vida, la ambición te domina Queriendo tenerlo todo y al final vas en caída va, Y al final vas en caída ajá. esto se llama diferente al inicio raza espero les guste un chinga tu madre para los que va dedicada Claro que todo cambió, nada aquí se controló Muchos distintos rasgos a lo largo de la explosión Soy el chico con el que los mamones se metían Pues no es mi culpa tratar bien a quien ustedes querían Tal vez no tuve su fuerza ni su putidia machista Soy muy diferente comparado con lo que hacían Al final qué importa en el presente lo entendí Que de nada sirvió ser un poco gentil Pues cuando les ayuda se aprovechan Así es la gente, no existe diferencia Solo se hacen tonterías Y el que les ayudó es el malo que las lastimas es el héroe falso que se invento, yeah, yeah, es el héroe falso que se invento, yeah. Oh, oh, oh, oh. Que le llama diferente, al chico que es excluido por la gente, no comprende lo que siente y lo hace fuerte, no toques si y patees que su orgullo está de mente entiendan lo que siente para descifrar su mente, caerán como vertientes si te metes en su mente, pensamientos solo cuentes, cuentes, cuentes infinitamente, corren peces de dolor, abajo del puente en la corriente, enigmas no suficientes para hacer que se frene, el estigma nunca cierre, me entretiene a lo que viene, raro por ser rapero, pandillero sin ser delincuente, viviendo contento, no siendo Igual al resto, hip hop noventero lo que represento, el hey, negro backstage, fudos, gay de Kens, toman que pobres men, saben que me crié como todo, don vivo hoy, vivo hoy, no hay barbies en el barrio y con Cristina bailo yo, ponte atento detonando bombas en el cuaderno, el pumba suena, se quebra el ritmo adentro, bienvenido al templo del hip hop, somos maestros, pero el hip hop somos maestros, Guau, guah, guah, guau Ponte atento, detonando bombas en el cuaderno. El pum suena, se quebra el ritmo adentro. Oh, oh, oh. Depender de alguien que no quiere al final crecer Pero de los errores tenemos que aprender Así que todo bien Siento que me equivoqué Al depender de alguien que no quiere al final crecer Pero de los errores tenemos que aprender Así que todo bien Esta nueva etapa no es lo que pensaba Sonrisas de día llantos en la madrugada No pasa nada Solo siento cómo se apaga la esperanza Llega el miedo Me sostiene De la garganta No hago el esfuerzo de soltarme Pues siempre me acompaña más daño Pero mi mente En algo pensaba Es como un sexto sentido Me advierte que pasa algo Tiene otra cara Inseguridades Devoran la confianza Que me quedaba Y ya no tengo Nada que me salve Acepto ser su esclavo Al menos no te equivocaste Siento que me equivoqué Al depender De alguien que no quiere Al final crecer Pero de los seres.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 Esta nueva etapa no es lo que pensaba Sonrisas de día, llantos en la madrugada oh, oh. Y esta parte se improvisa porque estoy hablando de mi compañante que ha estado desde que tengo memoria y no estoy retando nada de lo que estoy contando es el miedo y es que siempre he estado a mi lado y por alguna razón Nunca se ha equivocado aunque quisiera que por una sola vez Yo tuviera la razón y no la tuviera él Porque si la sigue teniendo él, ¿qué voy a hacer? Ya no quiero estar sufriendo por culpa de no ser quien quiero ser Yo lo sé, yo lo puedo comprender Si yo lo quiero rimar, también lo puedo explicar Estas bases improvisadas y la canción igual Pero igual estoy haciendo que tenga sentido el dolor que llevo en el interior Como yo solo lo puedo sentir y algunos también Pero solo los que quieren de verdad lo pueden ver yeah, yeah. Otra vez que quiero recordar las estrellas de verdad y sacar toda la oscuridad Ven y déjame ver esos ojos otra vez que quiero recordar las estrellas de verdad y sacar toda la oscuridad Quiero seguir viajando mis sueños como he logrado Tú eres el pasaporte para sentirme aceptado Si la oscuridad de mi mente sigue avanzando tan rápido Y sin ti estoy indefenso, tengo que aceptarlo Ya no quiero seguir viendo, solo recuerdos con el viento Quiero seguir existiendo en tu mente y no estar sufriendo ¿Cómo puedo controlar la vida para volverte a abrazar?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 Yeah. Estoy con la vista borrosa, todo pasó tan de repente Estaba recostado cuando perdí la razón que me mantiene en el camino Como un GPS, ahora estoy perdido en otro mundo Me parece sin nada y el miedo crece Porque estoy aquí y, y tú no lo estás para mí y, y ahora qué voy a hacer, qué voy a hacer, yeah Yeah. Muchas veces me pregunto por qué me testo. estoy aquí Si no encajo con el mundo y mucho menos estoy feliz Nadie logra entender quién soy, tampoco lo sé yo Lo único cierto es que mi dolor se devora mi interior Investigo cada día en busca de pistas Que espero me digan mi motivo en la vida Pero todo es igual, mi ansiedad supone a cualquier idea que pueda yo pensar Estoy harto ya, solo quiero vencer Cada candado que no me deja volver Esta situación fue de más. En peor. Maldita sea quien soy yo No comprendo que es unión Sin apoyo Yo estoy amenazas es para también No comparado con quien es mejor Ignorando con mis sueños No soy capaz Nadie ni nunca crey oh, oh, oh, oh. yo yeah, yeah, Estoy mal ya solo quiero vencer cada candado. Que no me deja volver. Esta situación fue de mal en peor. Maldita sea, quién soy yo? Quién soy? Maldita sea quién soy yo, muchas veces me volví a preguntar por qué me sigo aquí, sin no cajo con el mundo, sigo siendo no feliz, nadie logra ni ha entendido a quién soy, tampoco lo sé yo. Lo único cierto es que mi dolor se devora mi interior. Investigo cada día qué pasó, pero lo descubrí tiempo después, y es que tú ya no estabas para mí como lo estabas ayer. ¿Cómo no estabas ayer? ver que maldita soy yo Karma, donde la presentadora es ella misma <risa> Lo canto, lo escribo, lo rimo, son textos que plasmo cuando estoy con ciertos sentidos Me vuelvo al tiempo, Nos miro muy tranquilos, el dolor lo tengo para reales motivos Falsedad te dedico fake, pero para que ese karma llegará. Fuiste lo malo, de lo bueno, pero quédate en silencio No agarrido, que ya escucha cada uno de tus ecos Sé que será feo, pagar todos los momentos Donde preferiste objetos antes que a tus compañeros Mira bien al lado, porque allí está detrás Puro chismes si y mentiras te va a cobrar Rompiste una ajena relación Lo más valioso que se puede enterrar Suerte porque la necesitarás No sabes a quién te vas a enfrentar Y puede ser Así es Te dejo aprender este refrán, no hagas lo que no quieras Pasa, Acción tiene consecuencia y puede que no te vaya a gustar. No puedes escaparte, estás en su lista, te da miedo. Hay que lástima tu vida, pero debiste pensarlo antes de estar destruyendo la vida de los demás con tus cuentos. Pobre de ti. Pobre de mí, que por tu culpa la mejor persona perdí Oye, por cierto, ahora que recuerdo No tienes una hija que necesita más de tu tiempo Enfócate en tus problemas, no provoques dolor A quienes no merecen tenerlo, por favor No tire más, pero sabes, karma Cancela todo, sufre ya demasiado Aguantando sus desgracias Y puede ser así es Te dejo aprender este refrán a gustar y puede ser así es te dejo aprender este refrán no hagas lo que no quieras pasar acción tiene consecuencia y puede que no te vaya a Se está ocultando el sol, es hora de ser quien soy y poder salir sin tenerme que ocultar, por las noches las calles suelen brillar. Se está ocultando el sol, es hora de ser quien soy y poder salir sin tenerme que ocultar, por las noches las calles suelen brillar. La necesidad de salir a caminar, sin ser señalado por los demás, no sé todos piensan y suelen hablar Aquí ya no hay nadie, solo yo camino la tranquilidad Son los 12 a.m. los espíritus me suelen acompañar Qué bonito es el pueblo sin todas esas bocinas Mencionando mi nombre y mi cara como revistas Si todo fuera así de bonito Podríamos vivir felices, lo admito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 se está ocultando el sol, es hora de ser quien soy Y poder salir sin tenerme que ocultar Por las noches las calles suelen brillar Lamento haber metido lo nuestro este mundo cuando estaba perdido Siempre que alguien esté conmigo yo no quiero ser el problema de sus sentimientos dolidos No sé si es feo o bonito que haya arriesgado todo por no soltarme al vacío Ya no quiero ser la razón de que más personas sufran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 Tiene la culpa de entender lo que ustedes no Que estaba aquí pero te conocí Lo entendí fue para verte sonreír Estoy bien y soy feliz no sabía para que estaba aquí Pero te conocí y lo entendí Fue para verte sonreír Por mucho que la gente quiera vernos caer Yo no te soltaré ninguna vez Pues a ti es a quien protegeré que la gente quiera vernos caer Yo no te soltaré ninguna vez Pues a ti es a quien protegeré A quien protegeré Porque ya aprendí que sin ti Esta vida desaparece para mí Cuando quise partir tú jamás me dejaste ir No creí que fuera sobrevivir Pero por suerte te Conocí, le di un sentido, algo que yo nunca entendí. Tengo muchas noches y en todas pienso en ti. Te dedico cada de estrella, todas brillan para ti. Mi cuerpo te extraña cada que no estamos abrazados Cuánto adoro contarte mis historias acurrucados Que me mires como si todo hubieras en mi encontrado Es perfecto despertar y verte a mi lado Estoy feliz, soy feliz No sabía para qué estaba aquí Pero te conocí y lo entendí, fue para verte sonreír Por mucho que la gente quiera vernos caer Yo no te soltaré ninguna vez, pues a ti es a quien Protegeré Por mucho que la gente quiera vernos caer Yo no te soltaré ninguna vez Pues a ti es a quien protegeré Quiero verte logrando todo lo que me has contado Te volviste mi oxígeno y yo soy un árbol Juntos hacemos que el mundo siga respirando Te prometo rogarte no importa si todos creen que es innecesario Crees innecesario Un universo si yo estoy en el correcto Solo ruego porque no te alejes para ser perfecto Yo no pienso ser menos de lo que mereces Por ser diferente al resto pobre de ti Si te sientes menos porque te metaré Con versos que demuestran lo que te quiero Jamás conocí un alma tan grande Llena de amor y oportunidades Salvando vidas, salvando mi arte Oh, oh, oh, oh. Amo el la tigre, todo por buscarte eh, eh, eh. Oh, oh, oh. Por mucho que la gente quiera verlos caer, yo no te soltaré ninguna vez. Hey, Porque no lo sé bueno contigo escuchándome. Tonto, pero los nervios y la pena hoy no son Mis amigos, pero no Hay nada que hacer O si no lo sé, tal vez Me llenaré de fuerza Y te cantaré Te cantaré No te preocupes, aunque estés insegura Pues de ti nunca me aburriré Solo tú Te vuelves por completo Un amor Solo tú Tienes lo que cualquier solo Y lo he podido comprobar Pues en el mundo Ármito me tocó contigo estar solo tú Solo tú Yeah estaba perdido sin poder mirar por el miedo a lo que era en realidad y tú con tu magia me llevaste juntos a brillar porque viviste algo que ni siquiera yo pude notar solo puedo imaginar lo perfecto pues todo lo malo lo llenaste de tus dos perfectos universos tú los llamas ojos pero dentro de ellos está el secreto solo tú te vuelves por completo un amor solo tú tienes donde cualquierazo pues el mundo a mí me tocó con mi고자